Paco nos va a tratar el tema de la clasificación de la sierra. Eh, vamos con no, algún retraso, hemos empezado bastante tarde, pero a ver si conseguimos ajustarnos si lo más posible al horario para, para poder atender las sucesivas intervenciones. Bueno, buenas tardes. Eh, yo pediría una cuestión técnica. El compañero que lleva el tema de iluminación pudiese bajar un poquito la, los focos. Muchísimas gracias. Un poquito más tal vez. Vale. Sí, yo creo que sí, ¿no? A ver. Sí, estoy ahí. Vale. Eh, no te vayas. Ahí está. Yo es que la verdad es que me sentía un poquito como sometido a un interrogatorio, ¿eh? Y yo <risa> confieso que maté a Carrero Blanco, ¿eh? Si con ese foco me lo piden, yo lo digo que sí. Así fue. Y además, a mí la verdad es que lo que me gusta es ver a la gente. Hola, ¿eh? Buenas tardes y muchas gracias por haber venido por hipotecar una tarde de verano a venir aquí. No es que se esté mal del todo, ¿no? Yo creo que se está fresco. Muchas gracias a la organización, a, a Ricardo, a las asociaciones, a, a las entidades que han visto en todo esto y a quien se lo ha currado, sobre todo, porque me parece que ha habido una tarea de, de mover todo esto que es importante. ¿Me oís, no? Sí. igual pues, bueno, no falta en el micro, pero bueno. Bueno, pues eh, el tema, como bien hemos visto con, con María Ángeles, da para mucho, da para hacer muchas definiciones, para hacer mucha teoría… Yo me he centrado un poco más en la capacidad de carga, en los temas de impacto ambiental. Empezaba con un montón de definiciones, pero al final creo que vamos a ir un poco más ligeros viendo cosas fotos y viendo territorio. La verdad es que yo lo que hago es que hablo mucho y hago poco. ¿sale? Entonces, vamos a intentar hacer más. Un tópico que se dice una cosa ahí bastante real es que los problemas del campo se crean en la ciudad. Y aquí en la provincia de Madrid, en Guadalajara, pues lo tenemos claramente demostrado. La primera carga, eh, la carga más potente que tenemos es ser la capital de la nación. O sea, tenemos una, una densidad de habitantes concentrada, tenemos una necesidad de recursos, bueno, pues que eso es lo que ha conllevado que todo el entorno natural pues, esté sobrepresionado. Yo ahora mismo estoy trabajando en otros sitios fuera de Madrid, en Madrid me he tenido que exiliar porque aquí no se puede trabajar teniendo ideas propias, entonces ando por ahí por el Bierzo y ha sido una paradoja. Aquí el problema es este, la densidad demográfica, la carga pisante, la necesidad de recursos. Sin embargo, hay otras zonas rurales de España donde se da todo lo contrario. Hay problemas de despoblación, de envejecimiento, de falta de habitantes. Se muere el territorio, se abandona los campos, se abandona la ganadería y sufre también el medio natural. O sea, bueno, lo que pasa es que eso sería el motivo de otra ponencia. Como decíamos, nos vamos a centrar en esto y la primera foto que tenemos ya, de principio, está escogida, puesta, es una alegoría donde tenemos un valor, que es esa piedra caballera maravillosa de la pedriza, eh, que parece como que está en equilibrio, ciertamente, y además se puede caer sobre la montaña, en este caso es la maliciosa, esa montaña querida, pues es un poco una alegoría de lo que nos está pasando. Tenemos unos valores que queremos defender, pero que también queremos disfrutar y que podemos malversarlos, malutilizarlos, ¿no? Entonces, bueno. Pues, eh, espera, que se nos ha ido la, la compañera, la montañera. Está aquí en principio, pues tenemos ya una montañera que nos va a contar lo que queremos hacer. Denunciar el deterioro de ciertas zonas de la sierra como presión de la capital. ¿eh? Falta de medidas protectoras y, bueno, pues ver qué podemos sacar para proponer a las administraciones. Un poco también lo que ha dicho María Ángeles es muy acertado. Eh, educación, participación, comunicación, ahí a lo mejor hubiera faltado acción. La acción es pues eso, ir a las administraciones y hacerle propuestas o a nuestros vecinos, porque las cosas tienen que empezar en nuestros pueblos. Yo me imagino, aquí tengo entendido pues, que hay gente de, de todos los pueblos de la sierra pues ahora les daremos un repasito. Bueno, pues tenemos el núcleo central de la sierra de Guadalajara, que es donde nos vamos a centrar. Yo, como la temática era por ese ámbito, es, pues es donde me he quedado. Si hablamos de todo Madrid, tendríamos que hablar de una cosa que ya se menciona en cientos foros de ordenación del territorio, que es el Guadmatol. O sea, lo que nos van a querer imponer en unas décadas es el Segoguazmatol. Es una gran conurbación que ya se llama en determinados sitios Segovia, Guadalajara, Madrid Toledo, que puede alcanzar los 25 o 30 millones de habitantes y donde el metro sea el AVE. ¿Entendéis, no? Por dónde van las cosas. En el concepto mundial de ordenación del territorio va a ser el de ciudades-estado. Aquellos núcleos, aquellas conurbaciones que no, menos, que no tengan por lo menos 25 millones de habitantes no van a contar, no van a existir. Y eso es por donde van los tiros esperemos ¿Eh? que la crisis se profundice aún más llegue mucho más a fondo no toque fondo como lo están haciendo creer, sino que rompa el fondo y entonces es cuando evitemos eso pero por ahí van las cosas ¿sí? o sea, que... y no lo digo yo pero bueno, esto no es de ahora es que desde la Edad Media ya existían estos problemas o sea, el Real de Manzanares que llegaba casi hasta aquí pues fue una cosa parecida o sea, hay un escenario donde entre segovianos y madrileños se pelearon se pelearon por los recursos, se pelearon por los pastos por las leñas ¿Eh? ...y tuvo que intervenir el rey... ...para evitar una guerra civil y crear el realengo... ...el realengo de Manzanesa Real no es ni más ni menos... ...que el primer intento de una ordenación del territorio... ...no para protegerlo... ...bueno, casi así en cierto modo, pero sí para ordenarlo... ¿eh? o sea ...eso ya es demostrativo del valor... ...que tiene la montaña y lo deseada que ha estado... ...lo que decimos... ...bueno, suministro de recursos ganaderos, madereros... Anadería, las leñas, importantísimo, la piedra, la piedra, todos los palacios de Madrid pues están hechos de granito, que es la piedra que se estrella aquí de la sierra, pues es un recurso importantísimo y ya tuvo que mediar el rey, guerras, guerras todas las que queramos, o sea, Madrid como capital del reino, pues, pues eso, pues desde la guerra con los árabes, pues hasta la guerra incivil, que me gusta a mí más llamarla, que tuvimos, pues fue frente de guerra, la, Napoleón, todo el mundo pasó por aquí y lo agasó, o sea, la sierra se ha arrasado consecutiva veces. O sea, cada medio siglo ha quedado literalmente pelada. ¿eh? Y ahora lo vamos a ver porque tenemos fotos, eh, Manejales ha enseñado desde el 56, yo he conseguido desde el 46. La sierra siempre anhelada, como veis. El, ya nos venimos un poquito más, dejamos la, la media del 19 ya a fondo. Podríamos haber hablado mucho del 19, que es muy interesante, pero en otra ponencia. ...pues ha sido siempre la sierra en el, el lugar deseado de expansión social, cultural, deportiva... ...mitificada, la institución libre de enseñanza... ...gente enrolladísima, bajísima... ...pero también desarrollo eh, urbanístico y económico... ...bueno, pues hay planes que pretendían... ...urbanizar desde el Monte del Pardo... ...incluido el Monte del Pardo, hasta el puerto de Navacerrada... Eh, ...en las orillas de carreteras y de ferrocarriles... ...el Monte del Pardo iba a ser surcado por una carretera... ...el Monte del Pardo se iba a construir hotelitos... Esto estoy hablando de la República, de los años 30, ¿eh? que tampoco mitificamos a, a determinadas instituciones. El ferrocarril del Guadarrama, que ahora está, que empieza ahí en Cercedilla, está salpicado de hotelitos. Hotelitos están en concesión, que empiezan a caducar ahora. ¿eh? Ahí hay el, muchas concesiones del puerto de Navacerrada, del Ventorrillo, de Camorritos, de todo el eje de ferrocarril, que vertebra ese ferrocarril, eran por 90, 99 años y empiezan a caducar ahora. Porque esto se empezó a hacer en el año 15, en el año 19, en el año 20. Habría que estar muy al tanto para que esas eh, concesiones no, no, no las puedan revender, no las puedan renovar y reviertan y se desmantelen. Un claro ejemplo ha sido el del Chale de Peñalara, que seguro que María Ángeles también podría contar muchos detalles y muchos de los presentes lo conocen. Pues es un caso clarísimo de transmisión de una concesión de modo irregular y especulativo. Eh, pues a de huello con eso, pero hay que aprovechar el momento de que caluque... Bueno, pues ya os digo, esto conocéis el espacio, vamos, no hace falta que, que os lo enseñe, ¿no? Tenemos aquí el Monte del Pardo. ...mira el por dónde iba la carretera... ...por aquí por... ¿eh? ...esto es el puerto de Navacerrada... ...o sea que por el embalse de Santillana... ...pero esto es el Monte del Pardo... ...y esto todo iba de hotelitos... ...y esto bueno por la salida de, de Madrid... ...tengo el proyecto, ¿eh? o si sea, alguien lo quiere... ...o sea esto no, no es que me lo esté inventando... ...ni lo haya sacado de internet... ...yo tengo ese proyecto en mi casa... ...o sea que bueno... ...si alguien lo quiere consultar... ...le hacemos una copia... ...bueno pues... ...ya empezamos con el urbanismo desaforado... ...esto es lo que problema... ...o sea tenemos en las últimas cinco décadas... Un urbanismo pues que se ha sea, bueno, sea masificado, ha hecho lo que daba la gana. Ahí tenemos, este sí es del 56 y Escorial en 2009. Bueno, pues tenemos todo lo de la zona de Abantos, esto no existía, tenemos la comparativa. Esto sí, este es el chalet de Felipe II, que fueron los primeros. O sea, aquí hay que reconocer que los primeros que hicieron pues fueron los reyes, el Monasterio del Paular, eh, sí. el, el Monasterio del Escorial, la Granja, etcétera. Pues claro, y luego pues todo el mundo que viene detrás. Esta zona, sí es la más antigua, eh, aquí la tenemos. Pero todo esto, fijaros, todo esto es nuevo, todo. Bueno, aquí estaría vantos. Y de esto, bueno, pues tenemos ejemplos de todos. O sea, podemos ver eh, todos. Lo... Vamos, no he hecho todos porque era agobiante. Si, eh, con conexión a internet, podíamos aquí a la carta. Me decís de qué pueblo hay, yo lo busco. Pero bueno, aquí tenemos Manzanares el Real, otro sitio mítico. Mirad, la foto de arriba, esta es del 46 y esta es del 2007. Fijaros lo que era eh, Manzanares. Vamos a quitar esto, mejor vale, vas. Eh, esto era Manzanares, el castillo es este. O sea que aquí lo tenéis. Todo lo demás, 100 veces, yo que sé, 1000 veces. Lo iba a ver medio en el plano, pero la verdad es que estoy muy una de trabajo y no he tenido tiempo. Pero en este se ve bien, en ocupación de suelo. Lo que pasa es que ocupación de suelo solo hay desde el 56. Esto se puede ver toda la secuencia de cómo ha ido creciendo. ¿eh? O sea que esta era Manzanares en el año 56 y esto es en 2006. O sea, bueno, alucinante, ¿no? Y eso que hay un embalse, que en teoría, en un embalse, pues hay unas limitaciones urbanísticas, además. Ahora bien... Manzanares no ha crecido más gracias al parque regional de la cuenca alta de Manzanares Manzanares ahora mismo está estrangulado y de ser el pueblo motor en todo el núcleo central ahora es el más pequeño porque solo tiene 15.000 habitantes ya Soto del Real tiene 7.000 y Manzanares tiene un problema de servicios porque encima las urbanizaciones aquí se han hecho sin ceder suelo dotacional bueno no solo suelo, ni siquiera faltar las calles ni poner alumbrado y el ayuntamiento no puede, no tiene ni para poner un punto limpio o sea, se ve constreñido porque los, los promotores urbanísticos, pues no dejaron suelos, eran ellos mismos, eran los concejales, era todo, el, los guijarros, familias de tiempo inmemorial que reinaban en estos sitios y no dejaban suelo de residencial. No tienen para hacer un colegio. O sea, Manzanet está absolutamente estrangulado. Pues ya le he dicho, digo, puedes hacer palafitos encima del embalse y construir esos servicios porque. No, no, tendrán que liberar. Hay alguna finca y demás, pero nada, está estrangulado. Mirad, aquí tenemos Chozas de la Sierra, que se llama en principio, es esto de aquí. Nada, un puntito y todo lo que hay ahora. Aquí ya tenemos hasta el tren de alta velocidad, luego lo veremos. Este, este le conozco bien y luego lo veremos de cerca. Y lo penúltimo, ¿eh? estos son eh, los Pinarejos. Esto es una urbanización desierta. Esto se ha hecho en el último golpe urbanístico y no está habitada. Me parece que viven dos o tres familias en una urbanización que iba a tener como 300 o 400 chales. Ojo, esto de todas maneras, la clasificación de urbanizable se dio en el año 92. Lo que pasa es que no construyeron hasta, hasta el final del boom inmobiliario, y además por una circunstancia. Estos señales tenían todo esto. Tenían también aquí. Al hacer el AVE les expropiaron esta parte y les hicieron tanquear la organización. Y como era terreno localizable, les dieron una pasta impresionante. Con ese dinero han construido, porque si no, no se hubieran metido. O sea, en realidad esto les ha salido a coste cero porque lo han hecho con la, la indemnización de la expropiación del tren de tabla fíjate. ...fijaros aquí están, yo no he me medido nunca la distancia... ...pero serán 200 metros, yo no sé si cumple la normativa... ...pero bueno, y bueno, aquí vemos perfectamente... ...mejor es que al final me di cuenta que la foto era muy bonita... ...pero los planos pues son mejores... Eh, ...esto está también en el Instituto Geográfico... ...hay mapas de, desde el siglo XIX... ...lo que pasa que el 50.000 pues se ve peor... ...Soto del Real, Soto el Real en 2006... ...o sea que estos es, este son los pinarejos, este es el AVE... encajales. Cajales, pues, vemos todo esto... ...y ahora digo que he sacado unas muestritas... Mañana podremos ver más, y digo el domingo, y aquí tenemos otro viejo amigo cercano, me iba a sacar la cabeza al final se me pasó, y creo que lo saqué, pero no lo he puesto, Guadalís. Este Guadalís, además, bueno, aquí vemos el embalse, llegaría hasta aquí toda la cola, ¿eh? y luego ahora les enseñaré un detalle de Guadalís, pues Guadalís lo mismo, ¿Cómo era en el 46, 56… Y cómo es ahora. Y este también se ha visto muy limitado por el embalse, ¿eh? o sea que no... Que hubieran construido mucho más, pero gracias a que la normativa de, de aguas en 500 metros de la máxima crecida, de la máxima capacidad en embalse, no permite urbanizar, pues no se ha hecho. Sin embargo, en Guadalís tenemos esto muy curiosito, vejadlo qué bonito. Esto está el proyecto también, ¿eh? que aquí ya se lo dejo. Esto era el puerto deportivo de Guadalís. No tenía urbanización más que esto, pero la urbanización iba a ir aquí, iba a ir al otro lado de la carretera, que aquí ya sí se cumplen los 500 metros. ¿eh? No lo ponen, pero estaba pensado. Ahora aquí hacen vuelos sin motor y cosas de estas, pero vamos, y existe, este, este muete existe y algún barracón existe, o sea, pero esto es lo que se pretendía. Hombre, el marcio de tiene un problema, es que tiene unas filtraciones espectaculares y lo, sin embargo, fíjate, la plurometría de los últimos años ha sido bastante fuerte y está lleno. Ahora mismo podemos pasar a verlo, la excursión tenía previsto pasar a verlo y lo veríamos que está lleno, cosa típica que en los últimos 20 años no se había producido. Lo que pasa es que es muy posible que, aprovechando de que ha habido unos años buenos de agua, vuelvan a pedir el puerto deportivo. Bueno, ¿eh? o sea, yo he navegado a ¿eh? vela, porque tienen ahí unas barquitas y más pero en Semana Santa, porque luego el resto del año, en verano, justamente estaba seco. Bueno, pero esto es lo que ideamos un poco la evolución de la carga urbanística en los pueblos de la ciudad. A mí lo que pasa es que a mí esto me, me aburre mucho, no me gusta, o sea, es, es un problemón, es un problema gordo y que, como bien ha dicho Nínez, hay que hacer ordenación del territorio integral, hay que ordenar Madrid entero y, si me apuras, no Madrid entero, es ese Segovia, Guadalajara, Madrid, Toledo, porque tampoco estaría bien ordenar solo a la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid repercute percute en esas provincias ya limítrofes. O sea, la ordenación tiene que ser absolutamente integral, pensando en el más amplio espacio posible y a la más eh, largo plazo posible. Lo que pasa es que se acaban los pelotazos, si tú lo, lo ordenas todo al milímetro, se acabó la especulación, se acabó el tener oculto un bien, un recurso que yo en un momento de escasez o carencia lo saco en almoneda y me pego y me forro, ¿eh? porque nadie hasta entonces sabía lo que eso valía. El suelo logístico es lo que tiene, se multiplica por mil y si yo me entero de que va a poder ser urbanizable, se lo compro al tonto que del pueblo que lo tiene sin saber que va a ser urbanizable y luego yo pues me quedo o reparto, porque últimamente el mafioso es ese. ...no te preocupes que yo me voy a forjar... ...pero a ti te va en los bolsillos... ...es un poco el manejo que hay... ¿Por qué hay ese urbanismo tan caótico... ...porque según las familias gobernantes... ...o los intereses gobernantes de cada municipio... ...se dan esos saltos... ...pero a mí la verdad es que lo que me gusta... ...es el campo y la naturaleza... ...y bueno pues en Madrid en la Sierra... ...donde nos acercamos al campo son los puertos... ...y voy a sacar ahora algunas imágenes de los puertos... ...que son muy significativas... ...porque salvo a uno que también veremos... ...aquí tenemos el Alto del León en el 46 que solamente había un edificio, que por cierto ahora está en ruina, lo están tirando, y es que es este, ¿eh? el Hilario, Casa Hilario, y, a, y ahora está este, bueno, pues es un hotel un, digo, un hotel, un restaurante, pero bueno, sobre todo el aparcamiento. Pero fijaros en una cosa curiosa, la vegetación. La sierra estaba desforestada después de la guerra completamente. ¿Eh? estos bosques no existían estos pinares no existían y eso se da por toda la ciudad. había mucha más erosión, en este puerto no tanto pero sí, ¿veis? y aquí tenemos otro ya más conocido, Puerto del Paula y Peñalara y tenemos la laguna ¿eh? y además ese mi fa... debe ser la misma fecha porque hay neveros, ¿eh? fijaros que tenemos unos neveritos y aquí aunque está siempre en blanco y negro bueno, el vuelo del 46 es decir, que lo hicieron los americanos después de, de, de ganar la segunda guerra mundial, tenían montones de aviones de observación y volaron toda Europa volaron, sobrevolaron todo, hablando con propiedad entonces, aprovecharan, por si acaso, por la que pudiera venir, hicieron fotografías de toda, de toda Europa con fines estratégicos para ellos, para su uso militar o sus historias. Y es la suerte que tenemos, que por motivos militares, pues sobrevolaron toda, toda España, toda Europa, Portugal, por supuesto, podríamos ser zonas de conflicto bélico, y se, y se hicieron estas fotos. Bueno, pues fijaros la erosión que había en, en el puerto de Cotos. Esto es el puerto de Cotos, ¿eh? Y no había todavía estación de esquí. Aquí tenéis el aparcamiento. Las fotos son a la misma escala y con las mismas coordenadas, ¿eh? es la misma cuadrícula. ¿Eh? Aquí sí se ve, esta es la parte de, de las praderas y demás, pero bueno, aquí veis las carreteras que se hicieron para la estación de esquí. Por aquí andaría la, la, la Zabala, me parece, aquí, aquí. Y son diferentes caras, que, bueno, por suerte, eso se está ya restaurando. Estas son las cicatrices de la estación de esquí que entonces no existían. Pero ¿dónde estaban aquí las acepciones? En la carretera, ¿eh? estaba también desforestado, se sobrepastoreaba y había mucha erosión. Hay algunas que se ven mejor, yo creo. Vamos a meternos más en el campo. ¿eh? Cuidado, este aquí tenemos otro viejo conocido, el puerto de Navajarra. Lo mismo, en el año 46, muchísima erosión, ¿eh? muchísima erosión y afecciones que luego ya no existen, porque yo no sé muy bien esto, esto había que investigarlo, no sé muy bien lo que era esto, pero si os fijáis aquí ya no existe. Esta, esta loma, esta es la parte del mientras que llaman, pues aquí no sé lo que habría en tiempos, pero fijaros que es una calva y aquí hay otra también, esta, esta pista. Bueno, esto era, esto, la verdad que me creo que iba por ahí la cosa, eso eran los pozos de nieve, en toda la sierra, en los puertos... Existió una industria muy bollante hasta finales del 19 cuando se inventó las máquinas de hielo, y eran los pozos de nieve, que, que bueno, pues, tenía su industria, su acarreo, sus bueyes, sus mulas. De hecho, aquí veis, esto es el puerto de la cerrada decimos todo esto es el camino que subía la bola, que iba hasta Emburriaderos. Esto es un collado que se llama Emburriaderos, que se llamaba así porque era donde se subía con caballerías. Solo hasta ahí se subía con, con animales de herradura, con mulas, con bueyes. Y de aquí se cargaban los pozos de nieve que estaban entre esta parte, en el vestigio de la condesa y demás, porque la bola del mundo, el alto de Guarramillas, es este de aquí. Eh, ...o aquí, es, es un poco más abajo, aquí en el de color se ve un poquito mejor... ...este sería, no existía, claro, aquí no hay cicatriz, no hay carretera... ...porque el repetidor de la bola del mundo no había televisión todavía... ...estaría aquí ubicado, ¿eh? pero fijaros que esto estaba muy erosionado... ...mucho más que ahora, pero porque se subía con caballerías... ...a extraer la nieve, y todavía en los años 40 eso no se había regenerado... ...o sea que las afecciones pueden ser por muchas cosas de la de siempre... ...ah, bueno, este es otro curioso, este es el de la morcuera, ...donde, yo esto lo tengo que documentar bien, yo no sé si es un problema de la foto... Pero parece que la carretera no se monta. A mí me extraña esto muchísimo. Esto debe ser un mal montaje de, de la foto aérea. ¿eh? Porque la carretera del puerto, yo sé que la de, la de la Morcuera, sí, sí son los años, digo la Morcuera, de Canencia, que iba a verlos acá y no, no me dio tiempo, sí se sí, hizo en los años 40. Pero esta sí existía de antiguo. ¿eh? Pero fijaros la erosión que había donde estaba el aparcamiento. Esto es el aparcamiento antes de que el puerto. Y mirar aquí está, esta es la fuente de Cosío, esta es el, el, la entradita que hay de la fuente de Cosío, y ya existía, ¿eh? este sí existía porque esto se hizo en los años 30 también. O sea, que aquí sí debe haber carretera, pero debe estar mal, mal montada la foto. Pero lo mismo con la reforestación. Toda esta vegetación, todas estas repoblaciones no existían en los años 40. ¿eh? O sea, que los puertos, bueno, y aquí en Nueva Cerrada sí existía balsaín, pero por aquí nada. Todo esto estaba sin repoblar. Toda la parte de aquí, algo habría por Cercedilla y demás, pero bueno. Ah, curioso, os cuento una anécdota del puerto de Nueva Cerrada, para los que no vengáis a la excursión ya, porque lo iba a contar allí. La última noticia que no ha llegado es que el nuevo ayuntamiento de Cercedilla quiere cambiar el nombre al puerto. O sea, <risa> que no sé, son cosas de estas... Yo sé por qué, yo sé por qué, porque están en litigio siempre los de Nazarra y Cercedilla con el tema del puerto, pero bueno, es anecdótico dentro de lo que estamos tocando. Bueno, este es el puerto, aquí ya lo tenemos más de cerca, y este además es el plan de recuperación, como os pongo ahí, totalmente inconcluso, caótico, como ha dicho Nines, está viendo un problema. Este edificio, por ejemplo, está abandonado ahora mismo, que es un albergue juvenil. Ha revertido al Ayuntamiento de Cercedilla porque la Comunidad de que lo explotaba como albergue no, no lo podía sostener porque no se usa y no saben qué hacer con él. ¿eh? Está completamente vacío y están viendo a ver qué hacen. Bueno, este fue el plan ese de restauración fallido que han hecho que esto en realidad lo que había que hacer era un plan de desmantelamiento. Deciros también que todo, todo, todo aquí son concesiones. ¿eh? Todos son concesiones y además, yo no lo sé, por gente del Ayuntamiento que van a empezar a revertir. Estas algunas no son por 99 años, eran solo por 50 y se dieron en los 50 o sea, que ya están empezando a caducar. ¿Qué sucede con esas, mm, eh, esas concesiones? Que revierten en el ayuntamiento o se pueden renovar al anterior concesionario o se pueden sacar a concurso o se pueden dar a quien quiera. O sea, es totalmente de libre. Pero tiene que estar de acuerdo el ayuntamiento. O sea, que, bueno, había que, había que estar al tanto para exigir que muchas de ellas se demorieran, que no se mantengan, que no se continúe, que se vaya desmantelando. Pero parece ser que… El los habitantes de Madrid no han votado eso, o sea, con lo cual me parece que aquí vamos a tener un punto de conflicto muy importante. Bueno, no explico, vamos, todo esto es los siete picos, tal, todo esto lo conocemos, ¿no? Bueno, se ve mal el cartelillo y aquí es otra que tal baila, estas son las infraestructuras. Esto es el, el ferrocarril de burgos a la altura de Soto del Real, esto es lo que se llama el Puente de los Ojos cuando se estaba construyendo, en el año 46. ¿eh? Estos son los pilares del puente, pero que estaba sin colocar el tablero. Este, no es, este es de la misma línea de Madrid-Burgos... ...pero este es el que pasa por aquí, por el Valle del Ozo... ...ya bueno, lo he puesto un poco como ejemplo... ...de que se sigue haciendo todo esto... ...este es el AVE, este es el, el viaducto del AVE... ...y, y bueno, pues podría haber sacado también de autovías... ...del tercer túnel del Guadagama... ...todas esas cosas se siguen haciendo... ...y bueno, pues aquí os voy a contar una cosa... ...el tema de, de los espacios protegidos... ...pues si vale o no vale... ...hombre, pues yo creo que estrictamente... De, ...que no valgan para nada, yo creo que no... ...por lo menos que hayan valido... Eh, eh, os diré, el, el tren de alta velocidad aquí se tiró por debajo, o sea, se bajó aproximadamente unos 100 metros, este viaducto podía haber tenido, no 100 metros, pero sí 25-30 metros más altas estas pilonas, por el parque regional. Eh, aquí el túnel del Guadarrama estaba previsto hacerlo por encima de la carretera de Soto del Real a Miraflores y porque estaba el parque regional eh, se bajó, se, se metió por debajo. O sea, que bueno, algo algo es. no, o sea Por supuesto que no es suficiente y, aunque yo, de todas maneras, el tren me parece que es de las infraestructuras menos impactantes si y más un tren pues si es eléctrico, si es moderno, si tiene capacidad de carga y demás. Pero vamos, yo no lo uso. O sea, ciertamente no, no me gusta el tren. Pero bueno, infraestructuras a, a, allá vamos. Y ahí es donde vamos. ¿Qué tenemos en el impacto ambiental? Al final… Es territorio, o sea, es suelo. Lo que. Podemos hablar de capacidad de carga con muchas cosas, pero al final los recursos, los servicios, son el, el único factor de modulación que tiene el territorio. Se necesita territorio para esa extracción de recursos. Pues al final los planes de ordenación se limitan a ordenar el suelo, a ordenar el territorio, cuando tendríamos que utilizar otros factores que dijeran, no, es que este suelo no tiene más cabida. Pues si cada habitante tiene cita 100 litros de agua por día, pues de ver de qué embalse, de qué pozo, de qué canalizaciones se van a sacar. Que no se permitiera más carga urbanística si no hay agua, si no se garantiza el abastecimiento de agua. Y aún así, a ver a qué coste se trae, cómo se distribuye y a qué precio. Eh, todo. La electricidad lo mismo. Vamos a ver, os lo digo porque ahora lo comento más adelante, pero en la sierra se multiplica, se multiplica por tres, por cuatro, por cinco, por seis la población censada con la población fluctuante de fines de semana o de verano. Lo cual motiva pues, que, que no haya agua, que no haya electricidad, eh, que la depuración tampoco se haga correctamente. O sea, todo eso, ¿cómo se paga? La recogida de residuos, el reciclaje, los alimentos, si me apuras, o sea ¿dónde viene toda esa comida? Hay que empezar a pedir la traza y origen de posibilidad, garantizar de dónde van a venir los recursos que sostienen la, la gente en el territorio, que es, en definitiva, la capacidad de carga. Si la capacidad de carga la tenemos que modular en función de si esos recursos los tenemos allí, abundantes y, y de sobra en la puerta de casa... Y y bueno, pues entonces ahí podrán caber 1.000, 2.000, 100.000 personas mientras exista ese recurso allí. allí Pero si el recurso lo tenemos que traer de 100, 200, 300, 1.000 kilómetros de distancia, está claro que ya hemos superado la capacidad de carga y haya un desequilibrio que tarde o temprano nos pasa factura. Por, o sea, En otros factores vitales, bueno, sanidad, educación, os puedo contar, es soto. Bueno, si sois de la siega, lo sabréis. Si vas al médico en el mes de mayo o junio, bien, todavía llega, bueno, fenomenal, te dan cita al mismo día sin problema. En el momento que llega julio o agosto se te acabó. Como vayas al médico, te tienes un cita para 15 días porque se satura, porque no dan abasto, porque no hay recursos. O sea que tres cuartas de lo mismo, hombre, la educación no afecta al tema de la población flotante porque es en época de vacaciones y no viene nada del colegio. Pero bueno. Lo que pasa es que yo vuelvo a insistir, no me gusta el urbanismo, me gusta la naturaleza, me niego a que se ordene el territorio a golpe de espacio protegido, ciertamente también como decimos, pero también entiendo bueno, pues que en algún momento dentro de esa ordenación global habrá espacios que tengan una, una carga de uso recreativo, turístico, deportivo, Mayor, Bueno, pues esos sitios dentro de esa ordenación global, que por supuesto hay que hacer, pero tendrán que tener una regulación y llamémoslo queramos, pero si tiene una regulación distinta será más proteccionista, esperemos, porque existe esto, el uso recreativo, el uso eh, montañero, senderista, pues que desde hace más de siglo y cuarto pues empezaron a hacer senderismo. Luego ya hace 40 años, en los años 70, pues desde la Federación de la Montaña con una normativa internacional, que es la de Grand Roots que es senderos de largo recorrido, que traducimos aquí, pues empieza a señalizar. Son estas marcas rojas y amarillas que se ven por la sierra y que, bueno, he puesto ejemplos porque están llenas de líquenes. Para que veáis que son marcas ya integradas, la o sea, que llevan muchos años cuando se habla de actividades tradicionales. Una de las cosas que el POR del Guadarrama, aparte de todos los muchos defectos, carencias, insuficiencias y, y, y flojedades que tenía, pues es que el montañismo no lo consideraba actividad tradicional. La Federación de Montaña nos enfadamos bastante con eso, de que vamos a ver, el montañismo lleva 100, 125, 150 años, si me apuras algunos en la Sierra de Guadarrama, pues es actividad tradicional. Moderada, o por supuesto, sin, sin nada que lo interfiera al medio natural, pero se debe seguir haciendo. La diferencia era eso, que yo creo que querían ya, pues no sé qué hacer con Bueno, estos son más modernos, y aquí he puesto otro ejemplo por pues las vías pecuarias que ahora se señalizan, con postes y demás. Pero sin embargo, aquí, aquí lo que más me gusta ni mí es esto: que yo me ponen las tapias estas de muro seco, me encantan, porque es un ecosistema vivo. Esto había que declararlas Parque Nacional a todas. Estas sí que había que declararlas Parque Nacional. Aquí hay vida, hay dos ecosistemas o hasta tres, en escasamente medio metro cuadrado. Porque tiene solana y umbría. Aquí anidan infinidad de pájaros reptiles, hay plantas rutícolas ¿eh? que están en las dos vertientes, según es la cara norte o la cara sur. O sea, esto es un acumulador de calor para el invierno, pero también tiene sombra y frescor para el verano. O sea, estas las tapias de muros seco. vamos, tenían que haber universidades para enseñar a mantenerlas y cuidarlas. O sea, pero bueno, radicamos en el desierto. Bueno, pues estas son las demás cosas, los impactos y las cargas que tenemos. Y he, me he limitado a sacar ejemplos relativamente legales, porque se van por pistas, pero cada vez hay más uso del ciclismo, el motocross o los 4x4 es exactamente igual, que empiezan además a ser incompatibles, se empieza a haber conflictos entre montañeros y entre, entre excursionistas y ciclistas. Y bueno, las motos están relativamente erradicadas, pero os contaré, os anticipo, que en Cataluña, eh, CIU acaba de meter una ley Omnibus, de estas que le gusta también a Esperanza Aguirre, donde va, va a… Que, bueno, está en borrador, eh, está en información pública, pero quieren eh, liberalizar el, el, la circulación de motos y 4x4 por toda Cataluña, incluidos los espacios protegidos. O sea, que a quien quiera le mando el borrador. De hecho, el ministerio de me ha pedido un informe y se lo mandé de urgencia porque se acababa el plazo… Y yo no sé si el abogado del Estado al final puso un recurso por parte del Gobierno. Yo le dije que fuera en la Constitucional, que casi era lo mejor, porque conculca la ley de espacios protegidos. O sea, cualquier espacio protegido donde se permita el motocross, yo automáticamente, desde el Consejo de Ministros o desde el Tribunal Constitucional, lo desclasificaba. Decía esto no es un espacio protegido, señores, esto no se ajusta a la ley de patrimonio natural y biodiversidad. Y ordenaba la desclasificación automática o preventiva, cuando menos. Porque no puede ser, o sea, no sé, que si se va a permitir el motocross. Claro, eh, Cataluña dicen que es eh, para dinamizar la economía, que tienen fábricas de motos que están cerrando y para dinamizar la economía van a liberalizar el, el motocross por todo el, el medio natural, cuando había una ley que prohibía el, vehículo de, el tránsito de vehículos a motor en caminos de menos de 4 metros de anchura. O sea que vale, pues más o menos era, era un, un control. Y en espacios naturales protegidos, en ninguno, ni en siquiera de 4 metros de anchura. Pues lo recibo van por ahí, ¿eh? O sea, bueno, es una ley peligrosísima, lleva a más cosas. Se elimina la pesca sin muerte, que se está imponiendo en todos los sitios donde hay mucha carga pescante, <ríe> aquí hablamos de carga, pues donde hay muchos pescadores, se está imponiendo una técnica deportiva que el, el pescador sano, el pescador ecologista, le gusta, porque no le importa, que es la pesca sin muerte. Que tú puedes pescar todo lo que quieras, pero no te lo puedes llevar. A ver, se lo llevan, ¿eh? Yo sé sea, de ver, pero se llevan uno o dos el que se van a comer, pero no se llevan para vender, no se trafica con ello. Bueno, pues en Cataluña van a quitar la pesca sin muerte también, porque dicen que es una forma de ir a la economía, que la gente pesca y que luego lo venda. Bueno, pues, aberrante, o sea, que está claro que, que, que al medio ambiente de lo de la crisis le puede pasar factura. Y, y aquí tenemos, pues, huellas. Esto es en el mismo sitio donde estaba pasando el todoterreno y las bicicletas, ¿eh? O sea, de hecho, o sea, está la foto cuando pasaban y luego que no se ve, pero se ven las erosiones que forman estos señores. Y esto, pues, pues poco a poco, pues, se lo van cargando. Y esto, pues otro, otra cagadita, esto es en el hueco de San Blas, esto es una pista, además esto es un, una, una burrada que se tenía que haber ido también a, a, a... yo dije que, se, que había que ir a la Fiscalía de Medio Ambiente, pero bueno, al inicio caso. Esto se hizo para poner trampas para cazar cabras en el hueco de San Blas. Y está dentro del parque regional, en zona de máxima protección, en zona 2 o a 1, ¿eh? Y se metieron varias pistas de estas y encima se cargaron un camino medieval que estábamos estudiando desde hacía cuatro o cinco años, Julio Vías y yo, y se lo han cargado. Estábamos intentando recuperar la traza y reconocer este camino, de dónde venía, de dónde iba, si era de trashumancia, si era de pastoreo, porque nos habían dicho que no, que se había hecho para la repoblación, pero era mentira. Era un camino de piedra, era un camino calzado, con sus puentes, con sus vaguadas, con sus pasos, cuidado por, hecho por los pastores y perfectamente... Vamos, ahí Julio y yo nos peleábamos, pero bueno, hablábamos que si tenía 200, que si tenía 500, bueno, esas disposiciones que hacemos los frikis de estas cosas, que ahí nos quedamos, ahí nos quedamos porque en esta línea se lo cargaron. De esta, yo sé muchas, ¿eh? porque se han cargado yacimientos arqueológicos y, y calzadas romanas para hacer concentración parcelaria por España, que ni te cuento, vamos, el catálogo es impresionante. Basta que el Cecil lo clasifique, que era lo que nosotros andábamos buscando, para que vayan y se lo carguen. Erosión, pues esto, estos senderistas, aquí solo hay senderistas, ¿eh? Esto es la subida al, al Collado de la Najarra, Estos son huellas de bicicleta, vaya, al final no se ve muy bien, pero fijaros, o sea, esto es una trinchera que tiene dos metros, esto es, el, esto es un camino, esto está causado por el paso de la gente. Esto es en Balsaín, ¿eh? eh. esto no es un sitio... Y, y mirar las huellas de las bicicletas, aquí se ven unas rayas porque les gusta derrapar contra esto hacen desgates contra esto bueno, esto es exagerado porque de dos metros no hay muchos sitios pero de medio metro está generalizado la erosión de medio metro por toda la sierra está generalizada con eso es como esto o sea, que es que se arrancan árboles se van los árboles abajo, o sea, que este es en el mismo sitio de un metro, metro y medio, muchísimos sitios y se van cerrando, mira, esto es en la fontría esto es una cruz roja, por aquí pasaba el camino y bueno, pues intentan tímidamente marcar para que la gente no pase hacer señales, pero aquí yo creo que había que señalizar mucho mejor, había que poner una cinta explicándolo o sea, no pasen camino en regeneración, porque aquí se ha, se ha hecho otra traza alternativa. Eso hay que empezar a planteárselo. Hay que buscar, hay que cerrar caminos. Están, esto, esto, es irrecuperable, si no se, si no se deja de pasar, claro, esto hay que regenerarlo, hay que sembrarlo, hay que cerrarlo lo primero, hay que a lo mejor taluzarlo, hay que poner algún algo que, que evite que esto se siga perdiendo suelo. ¿eh? Y esto ha sido porque, bueno, por aquí yo he conocido las de esas de ya cuando se circulaba libremente en motos y ahora son bicicletas. La bicicleta, vamos, yo también soy ciclista de montaña, a mí me gusta, pero todo pues, con moderación y por pistas. La bicicleta perfectamente se puede hacer, pero por pistas. Bueno, aquí tenemos más ejemplos. ¿eh? Y bueno, yo me he entretenido en esto, que es la carga pisante. He modulado la carga pisante. Estos son cosas que yo ya son observaciones, no son rigoristas del todo, pero sí son aproximadamente. Yo he llamado factor 1 la erosión estimada de un centímetro cúbico por cada metro lineal de recorrido, ya digo que es una cosa aproximada, en terrenos. De pasto, material y bosque y en altitudes entre los y 2.000 metros sobre el nivel del mar. Ojo, que ya a 2.000 metros, y vamos, sobre todo por encima de 2.000 metros, la erosión es mucho mayor ¿eh? y esto este factor esto se multiplicaría. ¿eh? Pendientes medias del 15 al 30% y, como digo, a mayores parámetros más daños. Datos estimativos, pues lo que viene a significar. Eh, en Madrid hay aproximadamente unos 100.000 senderistas o montañeros, de los cuales solo están el 10% federados. Hay aquí, al final, no sé si he metido la tabla, tenía una tablita. de comprisa está aquí, por la leer. Bueno, y habrá unos 50.000 ciclistas de todo terreno de montaña que no tienen federación. La Federación de Ciclismo no los quiere federar, no los acepta porque es un, considera que es un deporte de riesgo ¿eh? y no quiere federarlos. Se están haciendo, se están federando en una empresa privada. La Federación de Montaña está pidiéndonos que se deje federal y no se les está, se está aceptando, pero sí hay clubes de montaña que los federan. Pero nosotros en la Federación de Montaña no queremos federar a los ciclistas, consideramos que es un medio mecánico que ya conculca el deporte de la montaña. Bueno, pues mh, habrá como unos 25.000 motoristas y CUAD, que no son muchos, y por supuesto tampoco están federados. Y calculo que en la Sierra de Guadarrama, contando las dos vertientes, debe haber unos 3.000 kilómetros de caminos, peatonales y pistas forestales. Esto tiene, calculamos, un uso de los 150 días al año, de los cuales 150 son festivos, aunque ya hay carga pisante durante todo el año, en días laborables y todo, porque hay muchísima gente jubilada y hay clubs de montañeros jubilados que salen. Bueno, las subidas son menos erosivas que los descensos, pero bueno, más o menos se compensa. Y un dato, solo el Camino Smith soporta más de 100.000 personas al año, 300 diarias de media. Por supuesto, decimos, entre semana hay días que no pase nadie, pero en el Camino de Mil ha habido días de, de entre semana que han pasado 5.000 personas. 5.000, 6.000, puntas esporádicas, lo que pasa es que a lo mejor ha sido por marchas o no sé qué, que han llegado a pasar a lo mejor hasta 8.000. Pero bueno, 100.000 personas, Camino Mil. La pedriza anda por esa orden o a veces hasta más, ¿eh? He sacado el ejemplo del Camino unid y, bueno, son datos que están, no he puesto la cita, pero están obtenidos de eh, aforadores electrónicos que tiene el Organismo Parque de Nacionales en, en esa zona. Bien, pues tenemos la regulación de usos. ¿Qué hay que hacer con todo esto? Pues regular. Regular la carga en función de las experiencias, de las necesidades, de las previsiones, definir los usos sostenibles, la, la compatibilidad. Aquí traigo unos ejemplos que, bueno, pues no están considerados muy afortunados por algunos. Esto es Peñalara. ¿Qué sucede cuando hay mucha carga? Pues hay que empezar o, o a prohibir el paso, o a decir aquí solo pasan 100 o solo pasan 50 diarios porque el, el territorio no lo admite, o hacer estas cosas, estas infraestructuras. Entonces, bueno, pues esto está muy discutido. O sea, hay gente que no va a Peñalara porque no le gusta caminar sobre esto, montañeros. Pero claro, si tú no quieres prohibir que la gente suba a la laguna de Peñalara y se tienen que atravesar turberas o lugares de altísima fragilidad, pues hay que hacer esto. ...este en concreto, este es un tramo que está sobre el suelo... ...pero aquí ya se han colocado algunos en tarima... ...y os contaré un dato anecdótico... ...que, los, que está, aquí sabéis que en Peñalara la, la fauna... ...los anfibios están muy estudiados... Pues eh, esto ha favorecido a los anfibios, porque nidifican y se refugian debajo de las tablas. <risa> o sea que, bueno, es un factor artificial, pero está favoreciendo, en cierto modo, esa, esa fauna. Claro, esto es una pasta mantenerlo, ¿eh? o sea, aquí repone estas tablas que con las nevadas, con el frío, con las heladas se, se estropean, hay que reponerlas, etcétera, y demás. Y esto ya es la leche, esto es en el País Vasco, y ahora os enseño alguna más. Bueno, aquí hablamos de todo esto: el calcular escenarios futuros, adecuar los caminos en la función de, de carga. Un camino arreglado, no ya pavimentado como es este, aunque sí es un pavimento ecológico y drenante, pues bueno, pero un camino de este tipo tiene mucho menos impacto y cuesta mucho menos de mantener. Porque aquí nos están produciendo finos, nos está produciendo polvo, no se está erosionando. ¿Eh? Y, claro, la erosión no solamente es la, la traza, la huella, las cicatrices ¿sabes? que hemos visto de un metro, de metro y medio, dos metros sino que es que todo eso baja tierras y escorrentía, encenaga los arroyos, encenaga los embalses, etcétera, etcétera. O sea que un camino, si se va a permitir el paso, tarde o temprano hay que hacer esto. Y, bueno, si uno se va por Europa o se va por Estados Unidos es como está. Esto es el país vasco. Esto es este de la, de la derecha que, como decimos, es un poquito más Europa. Lo que pasa es que aquí se han pasado porque es este. Es este que vemos por aquí, eh, es este que está por aquí. Este camino, 800 metros de este camino, costaron un millón de euros. Lo que pasa es que, bueno, es un, una exageración, o sea, lo normal es esto, con que se haga esto sería suficiente, una traza más o menos afirmada y que con un metro de ancho es suficiente. Esto lo que pasa es un camino adaptado para discapacitados, ¿eh? esto es un camino especial que es para sillas de ruedas, para ciegos, para no sé qué, combinadores con observatorios, pero la propia federación protestó por esto, es más, se iba a poner iluminación con diodos a, a media altura y, se, y ya no se hizo porque la federación eh, vasca protestó y entonces no, no se ha llegado a hacer bueno, pues me estoy pasando de hora. <risa> vale, muchas gracias. Pues aceleramos. Bueno, pues desde la aceleración de montañas es un poco lo que hemos hecho. Tenemos un consejo de asesor científico sobre montañas. Tenemos estudios tenemos, eh, sobre la incidencia de las carreras, nos preocupa mucho en la Federación de Montaña nuestro propio impacto ambiental del deporte de montaña y últimamente pues, se ha puesto muy de moda el tema de, de las carreras por montaña y hemos estado haciendo y hemos hecho evaluaciones de impacto y unas normativas muy estrictas que ya decimos que no se puede pasar de un límite de participantes, eh, que se descalifica al participante que tira basura, que se sale de los caminos, se le penaliza o se le llega a descalificar… Y, bueno, pues cosas hasta como la terminología. Si el problema con estas cosas es que con la Administración, entre los montañeros y las Administraciones, no nos ponemos de acuerdo en qué, en qué es un sendero, en definir qué es un sendero, o en definir qué es escalada, o en definir determinadas cosas. Y, al final, pues nosotros lo que estamos haciendo también es estudios para mantener el, la el montaña, el deporte de la montaña, como uso tradicional y acorde con el desarrollo rural. Bueno, pues… No me voy a enredar mucho más, porque además lo bueno sería que hablásemos, que preguntéis, porque yo creo que estas cosas hay que hacer un poco a la carta. ¿Qué inquietudes, qué necesidades tenéis? En principio, la ponencia se puede terminar aquí o, ojo, podemos seguir mucho rato, pero vamos, ya os digo que no, que no se trata de eso, porque quedaría hablar, pues eso, ya de la segunda residencia, esto que os decía, el caso de Manzanares, 5.000 habitantes en Manzanares, 7.000 censados que se vuelven, 25.000, 30.000 en verano, eso no se puede mantener. O sea, hay que, de una vez por todas, decir... ...que se ocupe la segunda la, la vivienda de segunda residencia, no se permita poner un ladrillo más en ningún pueblo... ...mientras no se esté censada la gente en las viviendas esas de segunda residencia. desaparezca esa, esa bolsa de segunda residencia. El fondo ya lo veis, es tétrico, esto es Miraflores y demás. Y ante eso, pues que hay medidas de ordenación o medidas de protección. Yo disiento un poco en eso en INE, yo considero que los espacios protegidos, por lo menos hasta ahora, sí han servido para por lo menos mitigar... Eh, ...el urbanismo, el, urbanismo el, el Parque Regional de la cuenca del manzanes precisamente se hizo para eso... ...para mitigar el urbanismo que amenazaba, que amenazaba todo eso... ...que Manzanares no siguiera creciendo más... ...que Soto, que veis que le llega al límite... Eh, ...no siguiera creciendo más... ...que Colmenar mantuviera un cierto cariz agropecuario... ...etcétera, etcétera... ...bueno, pues entonces funcionó... ...ahora, pues posiblemente pues, hay que dar una vuelta de tuerca... ...e ir a más, posiblemente hay que hacer ese plan... ...de ordenación integral de ese Seguatmatol... ...y el Parque Nacional de Guadalajama, pues en definitiva no, no resuelve más que los problemas de las cumbres que es la carga pisante de visitantes ¿eh? y los conflictos entre los usuarios del medio natural y ese medio natural, entre, entre la fauna, entre la flora y demás, porque se lo han llevado tan arriba que en realidad hay problemas urbanísticos, pues bueno sí, el Puerto Nueva Cerrada y el Puerto y la estación de Valdesquí, pero lo demás es más bien de esa carga pisante, de esa carga de, OSU, de usuarios, de esos deportes, de ese senderismo, de, de si se puede o no hacer un aparcamiento, de si se bueno, esas pequeñas cosas, pues que bueno que son pecata minuta con lo que sería la, la, el todo, todo el resto. Esto no no corre, ya se nos está necesita... Durmiendo. Bueno, eso quiere decir que estamos haciendo demasiado. Y bueno, pues ya os digo, sobre el Parque Nacional y la ordenación de la sierra, tengo para parar un tren y simplemente pues decir eso. La sierra es, es, tiene ámbito propio, se debe de erradicar el, el que sea eh, un dormitorio, que sea la, la ciudad dormitorio o la ciudad residencial, tiene que vivir por sí misma. ¿eh? Todo ese tipo de cosas pues son, vamos, de, de libro de, de primero de primaria de urbanismo, pero aquí no se está cumpliendo. Esto es que se cuelga ya. Ya tiene mucha carga el, este ordenador. Aquí. Bueno, pues lo que decimos, el cambio climático, la sierra, es que hay que empezar a valorarla como eso, como absorción de cambio climático, como paisaje, regular el uso, cambiar el turismo. Eh, me voy un poco a las líneas de abajo, que no las veréis desde ahí, pero las de arriba seguro que sí. Turismo, ecolo, turismo ecológico, turismo cultural, gastronómico, turismo deportivo sin motorizar, observación de fauna, vale más un, un animal eh, fotografiado mil veces que he cazado una… ¿Eh? Y luego, por supuesto, la sierra ordenada integralmente ¿eh? con desarrollo sostenible, innovación, cohesión social, donde hablamos hasta pues eso, adaptación urbana, urbanismo sostenible, reducción de, de emisiones, energías renovables generalizadas, eh, que, que se practique el teletrabajo en la sierra… Hay que procurar evitar los desplazamientos, porque lo que no hay que hacer es más infraestructuras, no hay que duplicar calzadas, como bien se ha dicho, no se puede permitir que. que no, es que hay mucha gente hay que hacer más carreteras, entonces viene más gente. Esto es la pescadilla, no puede ser. Hay que evitar que la gente se desplace, hay que hacer las cosas. Si, si la gente que, que vive en la Sierra, que trabaje en la Sierra, pero que trabaje mmm, mediante el trabajo... y que haya industrias tradicionales o artesanales, pero que se muevan pues con televenta, con sistemas que no haya que tener grandes vías de comunicación, porque no hay sitio ya para más. ¿eh? Es que además esto va así, ¿eh? o sea, aquí no creéis que tampoco. Si estamos diciendo nada claro es que la calidad de vida de, de los habitantes de la Sierra va a caer en picado, como esto siga así. O sea, claramente, pues bueno, meterá más gente, que yo no lo sé, yo no quiero ser ingenuo, optimista, pero me da que la crisis ha puesto un poco las cosas en su sitio y esperemos que dure. O sea, ahora mismo no, nadie se plantea ya hacer demasiada suburbanización en la Sierra porque lo que ahí no se vende. Ahora bien, que recalifiquen, pensando a 20, a 30 años vista, eso puede ser otra cosa. O sea, que nosotros desde la federación proponemos eso, de aquí, deporte en la naturaleza como dinamizador y aglutinador social. Eso es lo importante. Y de momento nada más, lo que sí me gustaría es que luego charlemos. ¿eh? Tengo ya digo, unos datos por ahí que tenía de lo que significa la carga pisante de un, de un senderista, de una bicicleta, de un todoterreno y demás. Pero lo pasamos al coloquio y, sobre todo, ya aprovecho y anuncio la, la visita, la, la salida de campo. Yo desde el principio dije, vamos a ver, a mí no me gusta hablar en un sitio donde no nos vemos las caras y donde el territorio, estas cosas, la vemos solo en fotos. Yo puedo traer aquí fotos y manipularos, igual que con datos, ¿eh? porque hay datos para todo. Y Enseñaros, son fotos muy bonitas o son fotos muy feas. En la, sierra, hay, o sea, en la sierra hay que salir a verla. Tenemos que salir al campo, recorrerla... Si podemos, nos subimos a algún cerro, si no, pues lo vemos desde los puertos, hacemos pequeños paseos y que lo constatemos nosotros mismos. Y hablemos sobre ello y, y pulsemos inquietudes y sobre ese escenario real y vivo, pues aparte de disfrutar un poco también de, esa, de ese paisaje, también hay rincones bonitos, pero también pensemos y recapacitemos entre todos juntos y a lo mejor sacamos alguna propuesta o algún manifiesto o alguna cosa para seguir elaborando porque yo creo que sí, que lo que se ha dicho es muy sensato. Comunicación, primero, o sea, educación, comunicación, a mí me gusta mucho más hablar de comunicación, eh, participación, yo trabajo en reserva de agujera y, y me he ido en las que no me dejaban hacer participación. Si no me dejaban gestionar la reserva hablando con los habitantes y, y, y haciendo lo que digan los que viven, yo me marcho. Y ahora estoy en el Bierzo, estoy en dos y lo primero que estamos haciendo es hablando con la gente. ...hablando con la gente y pidiéndoles primero perdón... ...porque mira, hasta ahora esto se ha hecho mal... ...pero lo que tenemos que hacer es hablar, sentarnos... ...y ver qué vosotros pensáis que es necesario... ...y luego, por supuesto, actuar, claro... O sea, ...no podemos quedarnos ahí... ...bueno, la excursión... Eh, con, ...hay que apuntarse... Eh, ...a la salida en una listita, vuestro nombre, apellidos... El, ...el número de móvil también sería muy útil... ...por si acaso alguien se retrasa y le podamos localizar... ...y bueno, ya había pensado una cosa... ...relativamente con, eh, interesante... ...pero si, si no hay quórum... ...pues no lo hacemos... Eh, en principio yo dije, con subirnos aquí al Pico de la Miel, que se tarda una hora, eh, es una ruta muy sencilla, podemos ver de todo. Podemos ver erosión por el camino, podemos ver incendios, podemos ver regeneración, podemos ver árboles monumentales, porque tengo localizado un quejigo de, de un, un roble de 250 años. Y desde la cumbre se ve, por un lado, la sierra más o menos intocada, porque se ve desde la sierra del Rincón, la sierra de Illón y algo de, de la, del Valle de Lozoya, o el, el pie de la sierra, porque se ve toda la cabrera, la carretera, la Nacional 1, etcétera, etcétera. Se ve el ave, se ve Madrid. Etcétera. Etcétera. Eso lo que pasa que aquí, a, a, al pico de la miel, en esta época solo se puede subir al amanecer, a las 7 de la mañana. Porque luego ya empieza a calentar el sol de tal manera que se te puede fundir la suela de las botas. ya o sea, lo digo de verdad. Yo iba a veces a ver la puesta de sol y del calor acumulado me quemaba los pies con las botas por medio. Entonces, sería quedar a las 7 de la mañana y a las 9 estábamos abajo. Y luego lo previsto es que nos cogieron autobús... Y nos fuéramos a hacer ya un recorrido por distintos puntos a ver de todo. A ver urbanizaciones abandonadas, a ver embalses con posibles puertos deportivos, a ver estaciones de esquí obsoletas, caducas y aberrantes, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería solo una ruta con poco andar y que estaríamos de vuelta sobre las dos y media a las tres. Salir a las nueve, nueve y media y sobre la, las dos y media a las tres. ¿Eh? Si, si os animáis, pues... Entonces, pues quienes estéis interesados, os apuntáis fuera, la, eh, saldríamos de aquí, de la Cabrera, de, de este mismo centro, a las 9 de la mañana con la intención de volver eso sobre las dos y Si todavía hay gente más animada y está dispuesta a las 7 de la mañana a hacer la subida con, con, con Paco a, a esto, pues que se apunte también Yo a ahora ver en, cuántos voluntarios tenemos. En verano es como ando a ah, la ¿verdad? montaña, es ¿eh? solo hago a al, al amanecer. O sea, salgo de noche de casa, salgo a las seis y media... A las 7 estoy en el punto de partida y a las 10 o 10 y media estoy de vuelta. Cuando empieza a llegar la gente, vamos, porque si no me da una pena Paco. Me una pena Paco. <risa> vamos, si les parece vamos a Bueno, primero, gracias, Paco. Ahora, si os si parece, eh, nos vamos a tomar un pequeñísimo descanso, 10 minutos eh, estrictos, para poder seguir con el, con el trabajo. Eh, por favor, respetemos el